Retorció al niño, este cayó a tierra y se revolcaba echando espumas. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para que acabe con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿si ¿Sí ¿Puedo?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 Yay.